The de la tarde con 18 minutos estábamos hablando de el dengue pero bueno no es la única en este momento no es la única enfermedad que ya está cobrando víctimas es bueno hablar de diferentes problemas de la salud y uno de ellos tiene que ver con una especialidad importante eh, que es la neumología estamos a esta hora con uno de los profesionales de la salud del hospital 22 de Tarapoto y es importante mencionar que poco a poco este hospital, el hospital de todos es del Ministerio de Salud porque es un hospital público, poco a poco va teniendo eh, más especialistas y de verdad eso nos alegra mucho. Está con nosotros el doctor Sergio Carpio que es eh, neumólogo del hospital Minza Tarapoto. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, eh, justo tengo acá una información eh, de que eh, en este año 2020, en lo que vaya de este año, se han presentado 56 casos de neumonía en la región, y la neumonía muchas veces te lleva a la muerte Sí, es cierto es una infección este del parénquima pulmonar, ¿no? por un agente infeccioso, en estos casos puede ser producido por bacterias virus, hongos el agente etiológico más importante es eh, y más frecuente es el neumococo Sí, actualmente inclusive ya se encuentra con, con vacunas dentro del, del calendario de vacunación tanto de niños como de los adultos mayores. Y también en ciertos casos especiales, como pacientes que tengan alguna comorbilidad respiratoria, ¿no? U otro tipo de comorbilidad que ya se pueden vacunar contra la neumonía, ¿no? Claro, siempre hemos relacionado esta enfermedad con los más pequeños. Neumonía, los bebitos, es que eh, no nos damos cuenta de cuánto su pechito empieza de repente a, a tener una respiración rápida. Entonces, solo los. Pero no, no solo es en los niños, también es en personas adultas como nosotros y también eh, los que tienen, digamos, un poco mayor. De mayor peligrosidad también son las personas mayores de 60 años. Así es, los extremos de la vida son las poblaciones o los grupos etarios más vulnerables, uh -huh. los que tienen eh, mayor factor de riesgo para, para poder desarrollar la enfermedad, pero en realidad eh, puede eh, afectar a cualquier persona, ¿no? en cualquier momento de, de su vida, y obviamente que muchos de estos tienen mayor riesgo cuando existen. Factores de riesgo como por ejemplo eh, la diabetes, ¿no? que, uh -huh. que es un es una patología muy importante en la región. Eh, también pacientes este con digamos con algún problema respiratorio, como pacientes con asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces todo esto va sumando, eh, va sumando eh, y haciendo digamos que aumente el riesgo en nuestros pacientes, ¿no? Doctor, para llegar a una neumonía el paciente debió haber tenido primero fiebre, o sea es ¿Es obligatorio para llegar a la neumonía haber pasado por la fiebre? En realidad, eh, casi como en la mayoría de, de patologías respiratorias, los signos son inespecíficos, pero básicamente eh, van acompañados, no solamente puede haber fiebre, sino también puede haber tos, ¿no? tos con, con expectoración, puede haber dificultad respiratoria. ¿no? Entonces, en realidad es un conjunto de, de, de síntomas, de, de signos, que se confirman con, con una evaluación radiológica, ¿no? Porque la imagen radiológica es la que nos nos orienta a confirmar el diagnóstico de neumonía. Doctor Carpio, cuando uno ya va sintiendo que los síntomas se tornan un poco más agresivos, ¿es correcto ir directamente a un hospital como el Hospital 22 de Tarapoto? Eh, en realidad sí, porque antes, eh, si bien es cierto, en, en los meses de invierno, de friaje, por ahí hay algunos este, agentes etiológicos que predominan más, pero la neumonía puede afectar en cualquier momento eh, del año, ¿sí? Y cuando un paciente tiene algún síntoma respiratorio, digamos, que se está incrementando en el transcurso de las horas o de los días, es importante siempre tener una evaluación, ¿no? Porque en realidad eh, muchas veces hemos visto casos que de repente están fuera del margen de este grupo eh, etario que son los niños y los adultos y hemos visto neumonías severas en adultos jóvenes entre 20 y los 30 años que inclusive muchos de ellos han llegado a la UCI. Uh -huh. Doctor, eh, siempre se ha escuchado que también una gripe mal curada puede a la larga generarte problemas y ¿sí? hablando en general de su especialidad porque si bien es cierto estamos hablando de neumonía pero también eh, los problemas pulmonares eh, con los años una gripe mal curada te pasan la factura en realidad, eh, claro el, el problema de, de los de los resfríos, de las infecciones respiratorias agudas, es que a veces se pueden complicar, uh -huh. se pueden complicar, los pacientes pueden recaer ¿no? entonces siempre es importante una evaluación por un profesional de la salud, un médico porque a veces tenemos las costumbres de automedicarnos ¿Qué es lo más frecuente? y muchas veces esa automedicación empeora o agrava el ¿Cuántos problema. ¿Cuántos días debe durar una gripe? Con tos incluida. Es mi caso, doctor. <risa> Qué pena tocar mi caso, pero ya hace más de 10 días que sigo mal, o sea, he tomado medicina, si no me sano. Entonces, justo llega usted, entonces, ¿cuántos días de una, una gripe? En un resfrío, pues, puede durar hasta, hasta una semana, ¿no? La sintomatología. ¿Y cuando ya, ya dura ya más? Ya cuando va más allá de 10 de días, quizás hay que pensar en otras patologías o no simplemente en una infección de vías respiratorias altas sino puede ser uh -huh. baja, puede ser una bronquitis uh -huh. no entonces hay que hacer este el diagnóstico diferencial y, y siempre importante pues este una evaluación no porque muchas veces también sucede que se les da un tratamiento y los pacientes no lo completan <risa> sí, pues. <risa> entonces cuando eso. uno ya se siente un poquito bien como que deja hasta la mitad y, y se vuelve más resistente la Así enfermedad es. Y, y puede que eh, digamos arrastrar eh, síntomas residuales del, del, uh -huh. del proceso anterior, ¿no? Uh -huh. Claro, y eh, también una gripe mal curada tiene eh, efectos hacia el oído, ¿no? Porque todo está conectado. Sí, en realidad eh, eh, la, las infecciones respiratorias se pueden dividir dependiendo de la localización anatómica en altas y bajas. Uh -huh. Lo más frecuente es las altas, ¿no? Una, una rinofaringitis, que es el resfrío común, una faringitis, en los niños son más susceptibles a la otitis, ¿sí? Entonces, ya luego vamos bajando a una laringitis, laringotraqueitis, una bronquitis y una neumonía. En realidad, la presentación, la presentación va a depender muchas veces del tiempo, del tiempo de evolución de la enfermedad, de la sintomatología y lo que podemos hallar en los exámenes eh, complementarios que en algunos casos se tiene que solicitar. Doctor, eh, respecto a estas vacunas, son eh, son recomendables usted te puede sugerir hay vacunas tanto en niños como en adultos para evitar esta, esta, este proceso de gripe en realidad sí el, en lo que es este respecto a la vacunación pues eh, siempre hemos hablado de, de digamos de, de resolver problemas de un nivel más este terapéutico pero la prevención es lo que deberíamos eh, tratar de conseguir todos uh -huh. ¿no? entonces una gran forma de de prevenir, de, digamos, de tener una buena inmunidad eh, o de reforzar la inmunidad, es con la vacunación. Uh -huh. Con la vacunación. Y hoy en día, eh, como decía al comienzo, ya tenemos dentro del calendario al menos este de vacunación de los niños la vacuna contra el neumocogo que es el principal agente etiológico de la neumonía, no el único, ¿sí? Y también este en los adultos mayores, ¿no? E inclusive... Y, eh, Hoy día he tenido he tenido una reunión, un caso clínico hemos tenido y ahí el, el jefe del departamento eh, nos ha dicho que ya inclusive en el hospital están uh -huh. vacunando contra este agente, ¿no? Doctor, finalmente, eh, si bien es cierto, los padres, estamos más preocupados con, nuestro, con nuestros niños, eh, pendiente de, de sus vacunaciones para todo tipo de enfermedades, van creciendo, y ante cualquier signo, ¿no? De, de, de alarma, uno acude al establecimiento de salud, pero en el caso de los adultos, ¿con qué frecuencia es recomendable visitar un neumólogo? Bueno, va a depender, en primer lugar, eh... Puede ser si es que ya tienen algún antecedente respiratorio como asma sí o u otra enfermedad crónica, ir periódicamente para, para una evaluación del control. También hay un gran grupo, de repente un poquito saliendo del tema, pero que también me parece o, o importante, perdón es la parte ocupacional. Aquí hay muchas personas que trabajan en molinos, en tabacaleras, este, en construcción civil. Y estos pacientes por lo general pueden tener con los años una exposición que los puede llevar a tener problemas respiratorios. Entonces, siempre deberían tener una evaluación al menos anual, ¿sí? Uh -huh. eh, con un neumólogo, ¿no? Para prevenir, como se señala es. en el futuro. Así es. Muy bien, doctor Sergio Carpio, los, los pacientes, las, las personas lo encuentran en el hospital de Tarapoto. Está todos los días. Así es. Nosotros este, trabajamos de lunes a viernes, eh, hacemos, eh, perdón, de lunes a sábado, de 7 a 1 de la tarde. El consultorio de neumología en realidad tenemos todos los días, igualito sí, que el consultorio eh, nos, de tuberculosis. Nos puede indicar eh, de, de, de, en la parte privada, porque hay mucha gente que a veces ve tedioso ir a un hospital, ah, pero tiene la posibilidad de, eh, de buscarlo de manera privada. Sí, en la parte privada estoy también este, en el Girón, Atahualpa, 180, en Partido Alto. Uh -huh. Tengo ahí un consultorio privado, ¿no? Y bueno, en el hospital del lunes a sábado, dependiendo qué, qué actividad tenga en el día. ¿no? Por lo general, consultorio externo yo hago los lunes y los martes eh, y los otros días hago otro tipo de consultorio, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo en San Martín? Ya tengo dos años, cuatro meses. Dos años, cuatro meses. Sí. O sea, relativamente joven. Vino después de hacer su especialidad para acá. Claro, yo yo tenía ya casi un año y medio de neumólogo. Uh -huh. Cuando he venido aquí ya ya estoy ya me voy por el cuarto año como neumólogo. Y, bueno, y este, tiene para rato, ya se acostumbró eh, acá Sí, en realidad qué bueno. Sí. qué bueno, ¿sabe por qué? Porque a veces sentimos pena de que vienen algunos especialistas Hacen un debut y despedida Porque o uno no se acostumbran O dos, no es un mercado laboral tan rentable Cuando lo vemos a la salud como un tema solamente económico Y el tema y el, la profesión de la salud es servicio Entonces agradecemos que usted esté acá Y ojalá se acostumbre y se quede por acá Muy Muchas amable. gracias por Gracias, vamos a la pausa, volvemos